Tu vida es tu propia creación, ¿lo entiendes? Algunas veces sentimos que hay que retirarnos de la gente y nos alejamos para estar solos y así poder ir realmente a lo profundo dentro de nosotros y sentirnos independientes. Pero esto a la gente le preocupa. ¿Qué deberíamos hacer? Estás malinterpretando. Estás interpretando interdependencia como dependencia. Esa es una noción incorrecta y debido a esa noción incorrecta surge un deseo incorrecto, como ser independiente. De un error surge otro error. Tú no puedes serlo y si alguien te enseña independencia, que hay gente que enseña esto, está enseñando una verdadera estupidez. Tú eres una parte, eres uno con el todo, eres una ola en el océano. Entonces, lo primero que debe ser entendido es que no hay que enseñar aislamiento, porque eso es ego, eso es estar en el ego. No hay que enseñar aislamiento porque abandones el ego y no el mundo. El mundo no es el problema, el mundo es tremendamente hermoso, es alegría pura, nada en él es incorrecto. Algo en ti está equivocado. No en el mundo. Abandona lo incorrecto en ti, pero no renuncies al mundo. Yo te enseño a celebrar el mundo, no a renunciar a él. Afirma la vida y afírmate incondicionalmente. Así pues, si deseas abandonar cualquier cosa, abandónate a ti mismo y a tus creencias. Si deseas renunciar a cualquier cosa, renuncia a ti mismo. Y la única manera, la única manera de renunciar a uno mismo es celebrando. Porque siempre que eres feliz, tú no eres. Siempre que estás triste, tú eres. Siempre que estás deprimido, tú eres. Siempre que estás disfrutando, tú no eres. Entonces, es solo a través de la intensidad de la alegría que uno llega a ese destino final. Cuando todos tus deseos, cuando todas tus pasiones se convierten en una llama, eso es intensidad. Cuando solo hay un deseo dentro de ti y todo tu ser lo apoya, esto es intensidad. Intensidad es seguir al alma. Es exactamente lo que la palabra dice, intensivo. La palabra opuesta es extensivo. Estás diseminado, tienes mil y un deseos, muchos deseos fragmentados, uno que va al norte, uno que va al sur, estás siendo desarmado, no eres uno, estás siendo una multitud y si eres una multitud estarás deprimido, si eres una multitud nunca sentirás ninguna realización, no tienes ningún centro. Intensidad significa crear un centro de ti dentro de ti mismo. Cuando todas las flechas se dirigen hacia el centro, cuando todos los fragmentos se juntan, la integración aparece. Estar centrado, concentrado en tu interior, este es el significado de intensidad, de seguir al alma. Algunas veces has conocido momentos en, algún en, en alguna situación de peligro, cuando tus pensamientos desaparecen, la multitud se vuelve una. En ese momento eres un solo individuo, indivisible, estás completo, una unidad, con la muerte enfrentándote has creado la intensidad, o en el amor algunas veces hay intensidad, todo lo demás se vuelve irrelevante, periférico, solo el amor lo es todo, y el todo de tu corazón.